No sé si salimos todos o no. ¡Patata! ¡Oh! ¡Eh! Verde. Bueno, pues una hora y media aquí en el cajón esperando. Y, y por suerte, por suerte, tenemos aquí a todos los compañeros del club. ¿Qué podemos hacer en el cajón Contar chistes. Venga, a ver, Giorgio. ¿Tú que eres bueno con los chistes? Dice, este es el pueblo que pone a todo el mundo a motes. Dice, sí, claro, dime preguntillas. Dice, ¿cómo has quedado en el concurso de tiro con arco para disléxicos? Dice, he sido certero Dice, sí, pero ¿cómo has quedado? Dice, pues eso, certero Dice, dice, hola, buenos días de Buenos días, ¿qué tal? ¿Te ¿Tiene el libro de cómo hacer amigos? Tendero de mierda Atención, atención los detalles que se ven por aquí, eh Atención, ojito, eh Mira, mira, mira, mira Mira los Dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso ¿Es eso es esa droga, ¿eh? Y al de sal Sí, de sal, de sal, ya, ya Aquí. Mira, mira, mira, mira si sabe el chico, ¿eh? Mira si sabe el chico Perdón, perdón, que esto hay que grabarlo Esto hay que grabarlo Mira, ole, ole Oye, por favor ¿No tendrás otra bolsa de basura para nosotros? Eh De puta No lo había visto nunca Y es una idea de puta madre Sí, señor, ¿eh? Lo apuntamos, ¿eh? Hostia Tío, tío piensa, ¿eh? Para las dos del punto, con una cuenta atrás, con una cuenta atrás, con una cuenta atrás, con una cuenta atrás ¿Tú crees que es un día bueno para estrenar zapatillas o qué? Perfecto, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? si estás al ser satinadas el barro no se pega, esto está pensado así Ah, sí, no jodas Al ser satinadas eso arreta el barro Hace vale. frío, ¿no? Mate ¿Frío? Hace frío, ¿no? frío. Frío. Frío. frío ¡Pero que estas son chubasqueanas! Mira qué guapo, mira, mira que qué porte que tenéis. Eh, no, ya está. Pues qué bicicletas más chulas, eh, impresionante. Ah, oh, no. eh, llevo horquilla de flojo. Eh, bienvenidos al salillero, ahora ¿eh? abrazo ¿Y qué, qué llevas ahí? oigo ¡La Glucobar! Mm, ¡Qué rica! Tiene mala pinta, parece que esté un poco, pero está, está buena, cojonuda. eh, está cojonuda, sí sí, señor. Cojonuda. Tú también Ahí, vienes, saben, tú también eh? vienes. Eh, hey, la mejor. Eh, hey, cómo saben, eh, mira, mira, mira, mira. Ole, ole, ole, cómo saben aquí los patrocinadores. Mira, mira, número 9! Kilómetro 41, estamos coronando y está empezando a caer granito de puta madre. Entrevista en directo desde la Maratón de los Monegros, kilómetros 70 o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Sí, ¿Estás sufriendo? Muerto, va ahora, la grave, esto es una locura. Pero, Pero si vamos, no, es... vais como aviones. Ya estamos, la culpa de la bicicleta, las piernas no se dan, ¿verdad? No dan no no. ni el entrenamiento de esa bici. Nada, nada. Ya te vale. Si yo llevaba vuestra bici igual, la bicicleta adelante, como vosotros. <risa> no, hombre, ¿de dónde viene? Desde Madrid. ¿De Madrid? ¿Un claro. madrileño? Aquí hay cabeza de carrera, casi, casi. Casi, casi. Hay acabado. cinco, eh, cinco delante. Sí, ya está nada más. ¡Mira! <risa> cansado, Ay, Que no me he manchado, que no me he manchado. Si, si voy a hecho un cristo, pero a ver que aquí no se ve. Hola, muy buenas. Mira, mira, aquí las voluntarias. Quiero quiero una cerveza. A la me conformo con lo de estos. Bueno, pues, pues ruta terminada, buenas sensaciones, pero, pero esto es muy duro. eh Mira, mira, mira, mira, mira cómo estás, mira, mira, ¿qué Muy pasa, pasado ¿Qué tal ha ido? mucho frío, bien, pero mucho frío, ahora tengo estoy helado, estoy helado. Me cago en... Ah, ¿Y chau. tú qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal estás? Bien. ¿José Carlos? Aquí felicitando a JC, que ha hecho un tiempazo. ¿Un <risa> tiempazo? Bueno, y el amigo, ¿qué? amigo? Que, que ¿Qué ha hecho amigo? quinto, quinto. quinto? ¿Quién ha hecho quinto? ¿Tú? No hay quinto malo, no hay quinto malo. ¿Quinto? Ah, no quinto! Quinto la amo no, otra, vez. otra vez otra vez ahí está sí. ¿Y, y porque no, no me han dejado salir en el cajón vive que si no, sí, si no... Me Cago en lava hoy era, era mi año oportunidad perdida me cago en la leche ¿sabes cómo se siente en batterpool cuando pierde la Paris Roubaix, pues yo igual sí, pasándolo muy mal pues ya nada, nada, por... Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ha ido? ¿Cómo a bueno, Ay, va la rave? Bueno, ¡Qué te ha caído! Caí, caí! Bueno, me tiraron. Oye, pero, pero no te has manchado. ¿Cómo se nota pero que lo...? Si es que esto no es barro, colega. Yo no vi barro por ningún lado. No, ya, Así ya... Ya no lo explique. Los asturianos, los asturianos, es que sabéis, sabéis que iba a el barro. Tú ¿eh? vente a las la Tures Race. ¿Eh? Vente a las la Bay Race. ¿Eh? La Race. ¡Invítame! Ya te ¡Invítame! ¿Otra vez? Mira, mira, qué bien están los lobos en la furgoneta, ver, ¿eh? La... Oh, cómo viene! Eh? Nos ha salvado la vida. Esto si no estaríamos jodidos de frío fuera. Sí. Bueno, chicos, pues la orbea Monegro es terminada. Eh... Sí. ¿Dónde, ¿Dónde está el que tiene la llave de vuestra furgoneta? ¿Eh? ¿Dónde está? Por Me cago en la leche. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Darle al like, suscribir, compartir. Y mañana nos vemos en. ¿A dónde Fuentes voy mañana? Ah, en Fuente de Ebro. Mañana otra carrerica, Fuente de Ebro. También tendréis vídeo. Jo, aquí no hago más que currar, ¿eh? Hostia, qué pasada. Pero eso vas tú solo, ¿eh? De aquí no vamos nosotros. Sí, estáis, estáis. Va, Miquel, Miquel, Carlos Santa Natalia. Con otros tres compañeros. Iremos con ser, cuatro con lobos. Rodríguez, o sea que también hay la representación de lobos. Luego! Hasta luego.